Prepararse parece buscar la emergencia, ¿a dónde uno se va a meter? ¿A cómo está esto? ¿verdad? Porque aquí están dando, están dando, le están dando info, información al pueblo, para que sepan cómo puede hacer. A donde venga un terremoto, ¿a dónde se van a meter? Bueno, hay que esconderse bien escondido. porque Si viene un terremoto no se saiba ni, ni la mamá de Trujillo se saiba. Y estamos, estamos propuestos a eso, a un terremoto, y pronto. Bueno, en caso de un terremoto uno busca el refugio, a ver donde se pueda más o menos cumplir, porque no en la calle se de peor. Hay que buscar un lugar donde uno pueda socorrer. Bueno, en caso de un terremoto lo que tengamos es que de esperar lo que, lo que Dios quiera. Esperar lo que Dios quiera, porque si nos viene un terremoto, ¿quién no está esperando? ¿Eh? Pero si Dios lo manda, que nos lleve a todito. ¿Ay, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a un dito como quiera. <ríe> si se un terremoto, nada más no viene para mí. <ríe> ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Después que él llegó, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú haces? Dime. Tú, cuando él llegue, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, que Dios no coja confesado, porque vea, un terremoto. Ahora mismo, vea, ay, ay, ay. Este pobrecito ahora uno tiene esta crisis. ¿Cuántas? Bueno, no, no le sé decir nada. ¿Qué yo sé? En cuestión de un terremoto. En el, los negros no se saben qué le Imagínate, mi hijo, en caso de un terremoto, lo que es que asegurarse bien y metáis donde, donde uno más rápido pueda salir corriendo. Se ve mucho romo. ¿Por qué? Ay, porque ahí si sí llega al toda la vaina y uno borracho no siente nada. Bueno, lo primero que uno hace es a... prevenirse. Prevenirse, ¿te ve? Prevenirse. Eso es. No sabe usted qué hacer entonces en caso de un terremoto. ¿Eh? Prevenirme si eso. Hombre hermano, en caso de un terremoto yo haría salirme para la calle. Porque en verdad uno se queda debajo de cualquier cosa y lo que le puede encima, güey. ¿Entiende? Bueno, mijo, no sabemos qué hacer porque como no estamos preparados todavía para eso. No sabe usted qué hacer, pues? ¿Será meternos abajo una columna o imagínate tú? Bueno, en caso de terremoto, las sugerencias son que tú te pongas debajo de la viga para que cualquier cosa que vaya a caer te agache eh, si tú, para que no te caiga encima, que tú quedes un poco cubierto y ya tú sabes, güidero, porque un terremoto no es fácil. Si un siniestro viene así, uno no sabe nada como uno sabe para uno, a veces Que nunca pase nada, que así es mejor, gracias a Dios. Cómo te digo, a Dios que respeta su porque es peligroso, es peligroso. Hay una casita de madera que no sea de, de, de blanco, eso es lo que yo sé hacer, no sé más nada qué voy a hacer. Cuidarme, cuidarme y la familia también, tratar de sobrevivir. Estoy. ¿Sí? Creo que sí, orarle a Dios. Yo, buscar protección, lo único que uno puede hacer. Y uno se asusta siempre y pedirle a Dios que proteja a uno, lo único que puede hacer. es lo mismo, buscar una protección, buscar un, un lugar que sea específico para uno poderse proteger, porque hay lugares que tienen más protección que otros. Hay casas que están en derrumbe y que uno no puede estar metido dentro porque cuando viene a ver estamos todos presos. Pedirle a Dios que nos socorra también. Buscar la mejor posición de ocultarse donde esté más seguro. Aunque no, para terremotos no hay donde ocultarse, pero hay que buscar la seguridad. No, no, no. no sé, imagínate. No sé si sí. Hay que esperar que llegue, solamente, esperar que llegue. Y darle gracias a Dios pues, si lo manda.